The, the Bishop and I wanted to have this meeting uh, because we recognize that it's uh, especially hard in the Latino context to not be physically congregating congregating in during the season. And uh, I'm going to share a little bit with you later about steps you can take to opening up. El Obispo deseaba tener ustedes porque entiende la dificultad, um, un poco de la dificultad que ha sido especialmente en la comunidad latina de no poder estar congregándose. Entonces, él quería hablar un poco con, con, con ustedes y después yo voy a compartir uh, una presentación de cómo abrir. Y, y también vamos a tener tiempo para preguntas para el obispo antes que, que, él, se, antes que él se vaya porque... Um, él no va a quedarse para la presentación porque ya sabe que voy a decir. Entonces, um, uh, Bishop, you know, we, to, I told him, we were talking a lot last week about the challenges of the Latino community. Uh, and, and that we wanted to have this meeting so that you, know, you can share with them um, a bit of, kind of your understanding of that and also uh, to be able to address them about going back. ¿Will you translate? Yeah. Okay. Um, it's my understanding that uh, um, uh, that many of your members want to return to the gathering in place uh, and publicly uh, uh, in worship. regresar persona And um, and that may be. Um, I know that uh, it's been difficult for them to be away from the building or the place where you meet. That could be a challenge for your future ministry in their midst. One of our great what, what my chief concern, I said this earlier, my chief concern has been Uh, that no one uh, contracts the virus in one of our churches. Pero lo que yo quería estar seguro es tratar de hacer todo para prevenir que nadie contrate el virus dentro de una de nuestras iglesias. Y sabemos que uh, um, la pandemia es um, uh, difícil en la comunidad de, his, uh, de Hispanic. The, yeah, we know that it's difficult in the Latino community. Uh, and uh, that is something of deep concern to me. Es, es algo muy, uh, pesado en me. But one of the things that's happening is that, um, go ahead. One of the things that's happening las cosas que está pasando. is COVID-19 is, uh, COVID -19 is uh, beginning to be on the decline in Dallas County. Pero gracias a ellos, estamos mirando que está bajado uh, el COVID en el Cantón de Dallas. And uh, it's in what we're not, it, it's not a perfect, time, it may be time to, uh, to, to open for worship. Aunque no es el tiempo perfecto, tal vez es el tiempo para abrir, para adorar en persona. Pro provided that we uh, practice, um, uh, Uh, the practice social distancing and masking social so uh, we we come from different cultures and, and um we we interact with people differently uh for example uh I'm not, I'm not, I'm not a hugger. Por ejemplo, yo no soy uno para abrazar. And, uh, and, uh, and I know that, uh, in many ways in, in other, in other cultures and communities, uh, that that is, uh, sometimes can be a way of greeting, uh, along with handshakes and everything else. So I think we need to be careful about our physical spaces and, and we don't want to spread the virus. Pero sé que en otras culturas es muy importante dar la mano o abrazar, Y pero tenemos que estar seguro para evi evitar las prácticas que en, uh, en los costumbres que comparten el virus. I did notice that today that the, the threat level has been lowered to orange. Noté que bajaron la amenaza de na a naranja. Which doesn't mean, it, it's some change, but not a lot. I said even, re, I saw that even religious groupings should be 10 or less. Y, y pues, aunque todavía vi en las noticias que dice que las reuniones religiosos deben estar con 10 personas o menos. Sí, but I think, yo pienso que es posible para uh, la reunión de la, de la gente, uh, with, con... Uh, Um, yeah, but okay, so you can meet as long as you have on your mask. He, yeah. um, although six feet, what's six feet, six feet. Yeah. Yeah. Pie six PS, uh, um, between each other. Yeah. Um, you're. Owen está en una presentación de, uh, de las cosas es importante para abierto. Yeah, Owen, o I will be sharing a, a presentation about opening. No, I said Owen. I didn't say Owen, o I. Owen. I mean, I will. <laughs> oh, that's Yeah. Right. yeah. yeah uh, Um, we also have our superintendent here with us. Um, Deborah, anything you want to add to that or bring greetings to the pastors? Greetings, and I apologize for my tardiness. There was a, another situation, as you can imagine. Yeah, we know the metro district, so I won't say district of the metro. But I thank you for your hard work, for your patience. For the way that you're loving on your people. que pueblo. And I hope that what you've heard from the bishop. Espero de lo que ha escuchado de lo visto. Es que hemos escuchado de sus dificultades en su comunidad de no estar congregando en ese tiempo. So I would just add, please, please be careful, help. Lead the people to not do any harm to one another. And be prepared to stop meeting if somehow someone is present and has COVID. Y estén si sí, hay congregantes con el COVID. Um, any, voy a hacer una presentación que va a explicar uh, cómo, cómo regresar, pero mientras que tenemos al obispo el superintendente aquí con nosotros, hay, hay preguntas para ellos. Is there any questions for the bishop or superintendent before I do my presentation and hop into that? Because they may they have a lot going on in the they, they know it's in the presentation already. You know, we've only, we just sit around and eat, you know, bonbons. So we don't, this first work we've done on that. Well, have we celebrated? Like I, mean, I think we should celebrate a change for a couple of faces that I see. Have y'all, did y'all do that I came on? All right. We, we have done that. Okay. Any and questions for the bishop or superintendent? Well, I got a question. Um, you said that we are going to be able uh to go back to face-to-face -to -face, uh worship um for example we have our, our sanctuaries we call, It could hold um, uh, four, 600, 400 four six hundred four hundred to six hundred people uh easily and our group for the hispanic ministry we only have about 70 or 80 people if we are sitting people in, in in families and spread out in the sanctuary Uh, using masks and keeping the distance, is that okay to bring everybody together? Or so, to, uh -huh. can I answer this? So, Mauricio. Yes, I, I mean, I'm going to touch on some of that in the presentation, I, but yes. I would say that, I would say for you, that's a conversation that you and Don Lee need to have. And I know your sanctuary seats 600, but I wouldn't put, we're not going to be able to put 600 in there and that's that's the key here it's like he's this, talking about putting 70 in there that's that's something that they can work out i mean when he gets yeah. on the ground we can't go measure for all of you but uh, but, but that's something that you need to talk to don about oh uh, and that's a that's a good point though the information that i will be sharing is is Uh, it's for all the churches, but particularly for those that are meeting in their own spaces for those who are meeting in shared spaces. Definitely have to sh have this conversation with those who you're sharing space with. All right. So, oh, and the other thing yeah. I would say uh, Is that if COVID-19 starts to rise, then we then then we'll close churches again. I mean that we don't want it to and I think part of it's about all of us you know, paying particular attention to be safe and for everybody to be safe. Yeah. The, yeah. The the email, also, the email that came from Bishop McKee last week had some good guides at the bottom for making decisions like outside is safer than inside. Smaller groups better than and that's probably what Owen's going to do. But think that way too. As many things as you could have outside or with smaller groups, the better. Yeah. Because it's not going away, and there's not going to be a vaccine quickly. Yeah. Uh, anything else? Algo uh, más. Don't brag on Facebook and have everybody calling me asking if they can too. Yeah. Yeah. Yeah ya yeah, no no esté actando tanto en la facebook y después todas las congregaciones comienzan a quejar que, que pueden uh, estamos tratando de ayudar más la comunidad latina y, y la situación en cual uh, en cual se encuentra uh, una cosa es, son la mayoría de nuestras congregaciones latinas están más más pequeñas y uh, y están enfrentando dificultades uh, distintas que um, iglesias de otras culturas entonces está like, en entiende la razón por cual estamos haciendo eso so, uh, just sharing that we understand that there's some unique issues of the Latino culture um, also that the, uh, the, that, the um, that most of our churches are smaller and which enables uh, is safer uh, for gathering but are asking for uh, not to go bragging too much on facebook and remember if you are sharing space within another congregation this conversation must be had with that congregation this is not a um this is not overriding local policies Eso no es para los protocolos locales. Entonces, si está dentro de una iglesia y esta iglesia está diciendo no, no pueden decir, ay, el obispo dijo que yo puedo. So, Bishop, just to be clear, and uh, and what I'm saying is, if your local church that you meet inside of is saying, we're not worshiping, this is not giving them permission to say, hey, the bishop said we can. Correct. And the local, the local church's decision is taking priority over, over this, am I correct in saying that, Bishop? yes c yeah yeah all right and and and, and uh, for um he's going to do a new context and it's not good means don't go in there and open yet yeah yeah because i mean a number of our churches worship within a larger congregation or within a, a shared space and so uh, just want to make sure we have that clear all right Yes. Anything else, Abogomás? No. Well, thank you for being with us, Bishop. Thanks for being with us, uh, uh, Deborah. And so I'll hop into the presentation. If y'all hop on, or, or I mean, if y'all stay on, or hop off, we, either way, we do. Thanks for being here. Gracias por estar acá. nosotros. Thank you, Bishop. Thank you, Deborah. Blessings. Thank that's, you. Welcome. <laughs> Your presence, thank you. Welcome. Gracias. Bye. a todos. Bye. God bless you, Bishop. God bless y'all. Okay, todos todos pueden ver eso. Yes. Yes. Sí, señor. Okay. Adelante. Yes. Adelante. Um. Um. Y seis siete pasos. Y después voy a, voy a compartir esta presentación con ustedes para que puedan hacer esta presentación a su, a su iglesia. Um, uh, primer paso está orando. Orando que hay, hay sanación, que sanación de nuestro planeta, de nuestra tierra, sanación de los que tienen, protección sobre los que no tienen, y sabiduría. Que no sean nuestros deseos personales que está manejando nuestras decisiones de, de regresar o cuando regresar o cómo regresar, sino que se, buscamos la voluntad de Dios. Sabemos que Dios desea ser adorado y nosotros estamos adorándole y yo creo que estamos logrando a más personas que en ningún tiempo en la historia del mundo porque todas las iglesias ahora están en la, en la web, en la internet. Pero sabemos que hay un, una gracia que encontramos cuando estamos reunidos en personas y queremos regresar. Y sabemos que las congregantes quieren uh, regresar. Y entonces, pero lo hacemos con sabiduría y oramos que Dios sea el guía uh, de todo ese proceso. Y que la luz sea, la iglesia sea una luz en ese tiempo oscuro. Paso número dos. Establecer un equipo de Covid. Uh, esté pensando quién en su congregación entiende la situación, entiende la seriedad de la situación, uh, y también tiene la, la como el respeto, la, la fama, uh, la palanca, que cuando dicen a los congregantes. Um, Utiliza máscara. No haga eso. O haga eso. Personas están respetando las decisiones que están tomando. Y la razón, una de las razones, no queremos poner todo eso encima del pastor para que tenga gru un grupo para ayudar con eso. Y también para que lo dice, eh, el pastor o pa pastora, no tiene que estar todo, haciendo toda la tarea para investigar todos los requisitos, todas las necesidades. Sino hay una, un grupo de personas trabajando en un equipo para preparar la congregación y el lugar para, para el rezo. Hay un sitio ahí en la web que viene del Estado, de los pasos que deben, deben tomar. Y, y, y lo que yo estoy compartiendo está encima de eso. Entonces tiene las recomendaciones del Estado y tiene las recomendaciones de, de la iglesia. Y el equipo que forma tiene que estar uh, um, educado en en lo que en los requisitos de do, de los dos. Que viene de esta presentación de PowerPoint, pero también viene del sitio de web que va a estar dentro de ese uh, PowerPoint. Y cuando recibe el PowerPoint, puede sacar, uh, ir a ese sitio de web y imprimir. Están en, en, dos, en dos páginas. Segundo, ese equipo tiene que estar preparado para comunicar uh, a la congregación y a la comunidad. Ya estamos congregándonos de nuevo. Ya estamos, pero cuando vienes, estén um, preparados para, para seguir estos protocolos. Muy bien. Pregunta sobre establecer un equipo de COVID-19 dentro de su congregación. No. Nope. Paso número tres. Um, um, comparte los protocolos que desarrolla el equipo con el equipo de instalaciones o mayodomos. Um, para que um, seguir trabajando en los protocolos. Vas a determinar de una vez cuáles áreas de las iglesias van a estar abiertas y cuáles no. Como sabemos, si están afuera, es mejor que estar adentro. Si está como una congregación como Kirkwood, que tiene árboles bien bonitos y pueden estar afuera, tal vez deciden que es mejor mantener toda la iglesia cerrada y, y solo abre los baños. Y unos no están abriendo los baños, pero deciden lo que van a abrir. Si van a tener adoración uh, el domingo en una iglesia como, como Casa Linda, tiene el santuario donde personas pueden entrar directamente en el santuario y tal vez deciden que esa va a ser la única puerta en cual personas pueden entrar y el resto de la iglesia van a tener cordón, cordones y nadie puede pasar y entrar en las diferentes áreas, poner cinta o algo para cerrar um, uh, esas áreas. Pero deciden de una vez qué va a estar abierto, qué no va a estar abierto con el entendimiento. Lo, lo menos posible que está abierto va a ser mejor porque menos que tiene que limpiar, menos probabilidad que alguien está tocando uh, algo en una área que después no está limpiado. En, uh. y entonces, ese grupo um, pueden ayudar en pensar en el edificio, cómo van a estar usando el edificio si tienen más que una celebración, um, tener las personas entrando en una puerta y saliendo de otra, para que no tiene personas pasándose. Um, entonces, pensando y haciendo un plan uh, de, uh, de todo eso. Um, Pueden leer el resto que está ahí, también del aire acondicionado. Si tiene alguien que sabe cómo ajustar cuánto aire viene de afuera. Normalmente no quiere tener tanto aire entrando de afuera porque cuesta más para enfriarlo o calientarlo, uh, pero es mejor en este tiempo tener más aire de afuera y utiliza buenos filtros. También con el equipo de instalación, um, ya compartí cómo entrar y cómo salir. Piensa en sus sillas o en sus bancas. Um, si es como la fundición de Cristo y tienen sillas, es recomendable poner... Um, como sillas apartadas pueden tener grupos de sillas un grupo de dos un grupo de, de cuatro o cinco pensando en grupos o si tiene bancas o dentro de sus sillas uh, tener uh, un fila cerrada un fila abierta o si puedes dos filas cerradas una fila abierta uh, poner uh, papel o algo en, en unas sillas para dejar espacio Uh, tiene que buscar con la manera en cual, sabiendo que personas están entrando, buscando dónde sentarse, cómo puede guiarles para que haya una separación de, de un mínimo de seis pies de distancia entre las personas donde están entrando y, y, y sentándose. Uh, otra razón para, para quitar sillas... Um, y esa es una posibilidad, es menos que tiene que limpiar después. Uh, también si va a tener una guardería, uh, tiene que mantener eso limpia. Las personas que están en la guardería tienen que usar máscaras. Sé que es difícil poner máscaras en, en, en niños. Uh, y, y entonces, pero hagan lo que lo que puedan en eso. Pero si tienen juguetes, tal vez un mínimo número de juguetes y estar seguro que lo están limpiando con, con cloro y agua uh, después. Y haga todo eso en oración. Preguntas sobre el uso del edificio. Paso número cuatro. Después de reunir con los del edificio, los protocolos van a estar siendo formados. El siguiente paso es con el equipo de hospitalidad. Um, tener ese equipo. De, ellos van a ser las personas que van a mantener a uh, personas seguros. Van a estar las personas que van a estar enforzando las, uh, los, los, las reglas que hay. Pero también son las personas que van a hacer personas sentir bienvenidos, recibiéndoles. Uh, teniendo un gozo, una alegría que entrando, pero también estando seguro que todos están usando máscaras, todos están uh, limpiando sus manos. Entonces va a ser importante de, de capacitar el equipo de hospitalidad antes que regresan para que ya están preparados en, en, en cómo educar a las personas cuando están llegando de tener máscara, ideal es tener máscaras que puedes proveer puedes compartir con los que uh, que no que no tienen unos pueden tener las máscaras ahí para que personas pueden agarrar uh, otros es preguntarles es tener las máscaras uh, apartado y preguntar a personas tienen máscaras tienen máscara y si no tienen pueden proveer pero la mayoría hoy en día tienen sus propios uh, tienen sus propias máscaras uh, Mejor sostener el uso de boletines, mejor sostener tener café uh, y, y comida para la, la congregación, porque son esas áreas que, uh, que pueden causar que están pasando el virus. Uh, no es recomendable, están siendo registración porque personas están usando el misma pluma. Uh, no es ideal. Mauricio, ¿tienes preguntas? Sí, bueno, no sé si va a hablar de eso más adelante, pero con respecto a la recolección de la ofrenda. Ya, yeah. uh, vamos a llegar ahí durante el tiempo okay. de, de adoración. Ok, yeah. perfecto. Yeah. porque es bien recomendable recoger ofrenda. Pero vamos a hablar de cómo. <ríe> um, el último punto aquí es bien, bien importante. ¿Cuál va a ser su plan si llega una persona que quiere entrar, pero son una de esas personas que no quiere usar máscara? ¿Qué va a hacer con una persona que, que dice, por favor, no comparte, eh, no estamos compartiendo la, la mano? Pueden decir, aquí estamos saludando, o busque su manera. Su equipo de hospitalidad, estén capacitado de cómo van a saludar personas. Uh, cuando no, cuando no debe hacerlo con la mano, uh, para que crear esa cultura de saludarse, pero saludarse en, en otras maneras. También es mejor dejar las puertas abiertas uh, para que nadie toque la puerta entrando y saliendo, pero si vean, no, demasiado aire está saliendo, no, es, no podemos hacer eso. Pues mejor es tener uno que uno ujiera ahí uh, con. con con máscara, tal vez un shield también, con guantes, que abre la puerta para cada persona que está entrando para que no tenga las personas tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta. Uh, y la otra es, es hay un límite de capacitación, y eso está en lo del estado, que dice... Uh, como, si es 20, es, no me acuerdo del número, pero por ejemplo es 25%. María, Pastor Pastor, ¿cuánto dijo que entren en el santuario ahí? Aproximadamente, bueno, 600 personas en la parte de abajo, sin contar el balcón ¿Cuatro? ¿600? ¿Cu ¿400? 600. 600 personas. Mm -hmm. Entonces, si está diciendo un tercer llena, entonces 200, pueden entrar hasta 200 personas. Mm -hmm. Si sí, es ah. menos de eso, tienes que saber cuántas personas y tener un plan ya hecho si, si llega a ese cupo qué va a decir a las personas qué va a hacer con las personas uh, si pienso que va a llegar uh, a, este, a a cumplir su cupo uh, uh, porque va a ser importante de, de mantener eso uh, de nuevo todos que vienen deben tener máscaras Solo si hay casos extremos uh, de excepciones. Si hay personas que dicen que, que tiene asma o algo, una razón uh, que no pueden usar máscaras, pero uh, como digo, tiene que estar extremo. Si alguien tiene asma, a lo mejor deben estar adorando por medio de, de internet, pero... Uh, capacite su equipo de hospitalidad y si ven las personas que tienen aquí abajo de la raíz solo busquen la y por favor, pueden poner la máscara cubriendo todo para cuidarnos unos a otros o pues, sí, uh, French está en la llamada, ahí está muy bueno en, en cómo capacitar equipos de, de, de hospitalidad y tal vez si quieren tener un zoom call para los equipos de hospitalidad. Uh, uh, podemos organizar eso también. Um, tener la sanitizer por todos lados que pueden. Uh, um, y uh, pues eso ya pueden leer el resto. Preguntas sobre uh, hospitalidad. Uh, Owen, yo añadí en el chat un link de un termómetro no, de sin contacto, que eso es lo que vamos a estar utilizando antes de que las personas entren al santuario, dejándonos llevar por la tabla de, de temperatura. Y si la persona tiene temperatura no va a entrar al santuario. Muy bien. Muy bien, gracias. Sería una ayuda, una ayuda. Okay. Uh, paso número 5, el equipo de adoración también reúne con el equipo de COVID uh, para que ya comparte con el equipo de adoración todo lo que va a estar pasando a las personas cuando están llegando para que el equipo de adoración entiende lo que uh, ha sucedido con todas las personas entrando. El equipo de adoración debe revisar el orden de adoración y estar seguro que está manteniendo la uh, la distancia social, porque normalmente no, nuestro diseño de adoración es que hay hay más interacción, más contacto. Buscamos cómo comparten la paz, que, que se saluden, que, que, que hacen la comunión y pasamos con la misma copa y... Uh, pues tantos que, que hacemos que vamos a necesitar uh, pensar bien y hacer un plan para hacer la adoración con una distancia social. Yo digo que sí, invite a personas a compartir la paz o si saludan, pero enséñales cómo, de no salir de su lugar y, como digo, busquen señal que va a usar su, su iglesia <ríe> y, y para saludarse uh, unos a otros y para compartir. La paz. Uh, si van a hacer la Santa Comunión, tiene que buscar una manera que tal vez solo un lado pase y, y recoge y nadie toca nada. Uh, y el otro lado o lo agarra a la salida. Uh, la comunión va a ser algo difícil para estar seguro que nadie está pasando, entrando, saliendo. Uh, el tiempo de venir a orar en el altar, pensando que personas vienen y, y tocan el altar con su mano es, mientras que están orando ahí. Uh, eh, ya pueden ver que va a ser difícil, y, y, pero tiene que buscar alternativas. Pueden invitar personas para inclinarse en, en sus sillas, pero ese tiempo de reunirnos a orar todos en el altar. Han sido uno de los, los tiempos más poderosos eh, en mi vida de oración. Son esos tiempos cuando nos reunimos todos juntos en oración. Pero no es, estamos poniendo personas en peligro cuando cuando estamos haciendo eso. Uh, no cantar es más seguro que cantar. Um, en muchas iglesias están diciendo, no vamos a cantar. Pueden aplaudir, pero pero no, no cantan. Y seguramente, si no, personas no tienen máscara, seguramente no deben estar uh, cantando. Y los músicos eh, que están cantando frente, si ¿sí pueden tener, tener algo que los bloquea, a ver si, ay, no sé dónde están míos. Tengo unos que son como gafas uh, que cubren, uh, que, son, que son buenos, o tal vez poner plástico, frente de, de ellos, o tener personas por lo menos sentados 20 pies uh, frente de las personas que están dirigiendo la adoración, porque cuando están cantando, el aire está circulando y dice que eso es más peligroso que solo uh, respirando. Lo mismo va a evitar utilizando el mismo uh, micrófono. Uh, Busca cómo hacer limpieza uh, entre las personas. Y cuando llegamos a la ofrenda, de estar pasando un plato es un no-no. Um, teniendo personas en la salida, dando sus ofrendas. Si quieren tener personas pasando frente, uh, tal vez pasa un lado, uno por uno, y después pasa otro lado, uno por uno. Y para estar seguro que no tiene personas uh, pasándose, uh, guiando, uh, guiando de esa manera. Cuando yo fui a una, uh, uh, una iglesia en Copel que está congregándose afuera, ellos tenían la canasta ahí afuera y estaban diciendo a personas, en el, hicieron un tiempo de, de, de ofrenda, pero dijeron, mantenga su ofrenda listo para que cuando sales, lo ponen en, en, en la canasta en la salida um, preguntas sobre la, la adoración pues cuando ya se han reunido con, con el equipo de uh, con el equipo de covid el equipo de instalaciones Uh, el equipo de hospitalidad y el equipo de adoración ya están listos para comunicar los protocolos con la congregación y la comunidad. De, de anunciar, celebrar, uh, que ya van a regresar, pero al mismo tiempo esté seguro que, que los líderes de la iglesia uh, entienden los protocolos y están comunicando los protocolos a todos y la importancia ...de seguir los protocolos que están estableciendo en, en su propia iglesia. Y cuando se reúnen por la primera vez, revise los protocolos uh, con todos. Y cada vez que se reúnen, acuerde las personas de los, los protocolos. Porque yo sé cuando todo eso empezó en marzo y abril, yo estaba cuidándome más. Pero yo he notado en últimos días que, ay, pues, uh, no siempre guardo la distancia... Pero necesitamos estar uh, cuidando mucho uh, nuestros rebaños como buenos pas pastores. Y uh, Dios puso en mi corazón que nos guíen en eso, los consejos de, uh, de, de esa escritura. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para, para con, con ustedes en Cristo Jesús. Uh, están bajo mucho estrés. Yo tengo un niño de kindergarten, de primer grado, uh, tratando de hacer escuela en la casa. Yo sé, todos los padres con niños en la escuela están bajo estrés. Muchas personas sin trabajar o los ingresos están bajos. Están bajo estrés. Uh, si pone esos protocolos y si lo llevan, y la razón que estoy poniendo tanta énfasis en, en la oración, es decir, poniendo nuestro estrés, nuestras preocupaciones en Dios, para que cuando podemos reunirnos, pueden hacerlo cuidándonos, pero en un espíritu de, de gozo, en un espíritu de alegría y, y de amor, porque lo necesitamos, nuestras familias necesitamos, nosotros lo necesitamos, nuestras iglesias uh, lo necesitamos, entonces. Uh, es mucho trabajo, es mucho cuidado, pero que Dios nos ayuda a hacerlo con, con gozo, uh, en oración y, y con mucho amor. Uh, preguntas y comentarios. Gracias, Pastor. Eh, yo nada más quería eh, opinar que en, encontré en Amazon unos unas copitas que ya están selladas. Este, y, y tienen arriba el pan que también está sellado, es, es muy práctico y así este, pues, la persona que, que, que está manejando eh, la comunión o lo sugiere, su equipo de hospitalidad, no toca el pan, no toca la copa, solamente la persona que se lo va a tomar. Esa es una buena idea. Personas pueden recogerlos cuando, cuando lleguen y cuando lleguen a la liturgia, la pan y las copas que están en sus manos lo pueden bendecir uh, desde frente cuando están en sus manos y todos pueden tomarlos juntos y, y ni toca las manos de, de nadie más, solo las personas que, que lo van a tomar. Buena idea, sí. Buen consejo, Pastor Carlos, gracias. Sí. Rubén, ¿tiene su mano levantado? No, nada más quería comentar que... Um... ¿Sí me escuchan? ¿Bueno? Sí. Sí. ¿Sí? sí. Oh, sí, este, sí. Eh, con respecto a pregunta, hacer los servicios afuera, uh, ¿venden también aparatos que son para transmitir en, en los radios de los carros y que también puede, puede ser algo bueno que puedan hacer los que deseen hacer servicios este, afuera del edificio, no? Si quieren, no sé si eso también está permitido o no. Uh, la gente no salga de su auto y, y puedan conectarse en el radio a través de, de, de la transmisión que, que hagas y venden el aparatito y sirve. Funciona bien también. Mm -hmm. yeah. Otros comentarios, preguntas, inquietudes. Uh, tengo una pregunta. Uh, Normalmente por causa de la... La pregunta es, ¿cuál es el tiempo que recomienda para la duración? ¿O no hay un tiempo que, que están recomendando? ¿Una hora? Después de más, una hora. ¿Cuánto tiempo? Ya, yeah, um, como afuera es mejor que, que adentro, lo más corto es mejor que más largo uh, por causa de la circulación de, del aire. Entonces no estoy diciendo un tiempo recomendado, pero uh, la mayoría de nuestras iglesias no tienen sistema de como ultraviolet o que está, que cuando el aire pasa por el aire, por el aire acondicionado que lo está matando todo. Entonces es una de las razones que están recomendando más corto que más largo, pero al mismo tiempo no estoy diciendo Yeah, menos de tanto tiempo porque hay muchas variables en cuántas personas están en un espacio de qué tan largo, cuánta ventilación hay, cuánto circulación de hay, hay, etc. Porque, por ejemplo, si estamos en al final de septiembre y el aire está más fresco y tienen las ventanas uh, abiertas, tal vez es mejor. Pero también tiene que estar consciente, si el viento está soplando y tiene personas sentado aquí al lado de la ventana, entiende que el aire está soplando ahí. Entonces, pensando en todo eso, uh, no tengo buena respuesta para esta pregunta. Solo que más corto es mejor que más largo. Otras preguntas, recomendaciones, sugerencias, inquietudes. En Casalinda lo que estamos planeando ya, de hecho a partir de este domingo, es, estamos pidiendo a la gente que se registre en línea, es algo que muchos de ustedes están haciendo, y nosotros les, ya que se registren, les pedimos cuánta gente piensan traer y mm -hmm. ya con eso nosotros vemos, acomodamos los espacios. Y les decimos qué domingo pueden ir. Nosotros decidimos cuándo la gente puede ir y les avisamos. Y ya que les avisamos, les damos la lista de los requisitos, protocolos que tienen que seguir. Que es todo lo que han dicho. Entonces siempre estamos en control de quién va a ir. ¿Están, ¿Están usando la Sign Up Genius? Eh, Rosani, ¿cuál es el que estamos usando? Lo que estamos usando es un Google Form. Eh, Google Forms, okay. Es super fácil Google de... Forms y Sign Up Genius, los dos son gratis y son maneras si quiere poner personas para registrarse sí. um, antes de venir. Y, y, y varias iglesias están haciendo eso para, para reservar su cupo. Sí. Y, que, no, ¿Y en, septiembre, en septiembre lo que vamos a hacer es solamente que la gente vaya y vea la transmisión en vivo. Es un servicio para la gente que va a ir, sino pueden ir a ver. No van a cantar, no van a hablar, sino van y se sientan y observan todo. Y ya en octubre quizás cambiamos eso, ¿no? Pero por lo pronto septiembre solamente es una audiencia. So, yeah. Seguramente estamos mes por mes, en semana por semana en una de esas cosas. Porque al mismo tiempo, si después descubren que uno de sus congregantes que estuvo ahí el domingo... Ahora es positivo. Necesita cancelar. Porque, ¿sabes? Si esa persona estuvo ahí, es más probable alguien más fue contagiado. Entonces, todos deben estar en cuarentena y, y deben cerrarlo. Pastor Beltré, le veo cómo quieres decir algo. Uh, lo que quería decir con respecto a a las, a las ofrendas eh, ya usted dio una, una, una sugerencia que yo creo que es muy válida pero también si se ponen dos personas que puedan pasar claro con sus mascarillas y sus guantes pasar el, el, el recipiente pues la persona ah, se va a sentir cómoda para, para hacerlo eh, también, con respecto a cuando las personas vengan llegando, usted es una pregunta, si alguien que es difícil, uh, quiere entrar sin, sin máscara, eh, ¿cómo lo harían? Pues yo pienso que lo primero que hay que hacer es, pienso yo, en mi opinión, es tener en, en la entrada, eh, la puerta naturalmente cerrada pero con la señal esa de la mascarilla para que todo el que... Quiera entrar, sepa que tiene que hacerlo con una mascarilla, no hay ni siquiera que hablarle. Cuando yo voy a entrar a una gasolinera, veo que ahí dice que hay que usar una mascarilla, pues yo me pongo la mía de una vez. Y yo creo que eso evitaría un problema para nosotros. Buen consejo. Eso estaba en la presentación escrito, pero no lo dije. Entonces es bueno para anotarlo. Para tener esos letreros, ahí protocolos son. Eso ayuda. Uh, Pastor Tayengo puso algo en la, en la chat. Uh, solamente para reforzar el punto, yo creo que fue, de no me acuerdo quién fue, si fue robin o Carlos, pero nosotros lo usamos de una vez a otra y, y es muy poderoso. Es, es perfecto para la gente que es? para bajarse de sus carros, eso está muy bien. Oh, ok. Muy bien. Otros. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. El, el obispo no mencionó número, ¿verdad? Eh, más que nada estoy preguntando porque Agape tiene un santuario que digamos caben unas 100 personas. Eh, yo estoy calculando que irían 30 personas un servicio, tal vez otras 30 al otro, a lo mejor menos porque hay mucha gente mayor, sobre todo en el servicio inglés. Este, el obispo mencionó, si tiene su máscara, si están a seis pies de distancia, ¿cuántas personas, como un número base, este, eh, pueden estar en el santuario? ¿O lo mencionó y no lo escuché? ¿O qué es la recomendación? Ya yeah, estoy buscando. Um... Creo que está en lo, lo de, uh, uh, lo que dice en el estado sobre. Uh, yo creo que es 10% de la capacidad, 10%. 10%. 10%. Ok. Creo. creo que voy a tener a tres personas ahí. <laughs> o sea, creo que era eso lo que decía el state, al menos que haya subido. Es que hace tiempo que yeah, no. Ya, yo estaba Moni, el pianista y yo. Dijiste 30%, uh, ¿no, güey? No, pues yo lo dije eso para un ejemplo, pero um, yo estaba pensando que era uh, 25, pero déjeme ver si está en... Uh, uh, aquí. Uh, Aquí lo estoy abriendo. Um, um, es. Um, um, dun, dun, dun, dun. Debe ser seis pies, pies apartado, un, un fila entre sí. Um, no estoy mirando del Estado un porcentaje. Sé que restaurantes son 25%. Uh, pero no estoy mirando en lo del estado el porcentaje de que pueden tener, no, no está diciendo. No encontré que retailers en Counties que tienen low covid can reopen 50% so perhaps it's 25. because qué estamos en Dallas? Uh, sé que restaurantes son 25% uh, por parte uh, and then yeah, tiendas son 50%. so uh, Entonces yo creo que sería bueno que que ustedes en sus iglesias si no encontramos un número oficial uh, en, en ningún lado, entonces sería bueno que su propia congregación ponga su, su número. Es decir, vamos a dejar tantos entren y ni uno más. Y tal vez significa como una iglesia como Agape, que el santuario no es tan grande. Uh, tal vez tiene varios servicios y pide que personas se registren. Y tienen tantos lugares en cada en cada servicio decir okay tantos van a tener en tal tal tal. Y, y dar más que estaba normalmente para que puedan acomodar a todos. Gracias. Pero pero cuando entran y están saliendo tienen que limpiar sí. la iglesia entre las personas. Voy a hacer un servicio sí. de cinco minutos. Sí. Ya, yeah, pues pueden hacerlo brevemente y, y, y pueden compartirlos. Like, lo más que pueden hacer para, para hacerlo más seguro es mejor. Como si tienen los wipes, personas pueden agarrar su propio wipe cuando entran y, y limpian a su alrededor. Uh -huh. uh, pero eso sería encima de que alguien pase por ahí con, sí. con desinfectante o con cloro o con Lysol. yep so i found a link um on the texas uh church's reopening and uh it is 25 that's what the recommendation is yeah that's why i saw martha valencia posted something about she'd seen for funerals and other public events it's 50 so i don't know if uh if martha or Uh, Liliana, if you have links for that, if you could put it in the in the text for chat for everybody. Oh, yeah. Estoy buscando la. Um, voy a poner el link de la del estado. Um, qué están de Dallas um, ah esto está lo de Dallas um, y y aquí está del estado. Y el link. Um, lo que yo puse en el PowerPoint. Con todos los requisitos del estado. Está ahí. Es aquí. Y de Dallas. Es. Aquí en los dos son en español y sería bueno para compartir con su equipo de COVID. Um, y Marta puso I de Fort Worth. Entonces yo les animo para agarrar eso, bajar esa información y esté seguro que su equipo de COVID tiene esa información. Porque debe ser su equipo de COVID que toma esas decisiones diciendo que si pueden entrar uh, 200 personas en su santuario Solo van a permitir, si es 25%, solo van a permitir 50 personas y, y no más. O si es 50%, que ese grupo sea la persona que tome esta decisión según los requisitos y recomendaciones. Entonces, algo más, ya estamos llegando a la hora. Bueno, uh, voy a compartir... Um, um, Uh, eso con ustedes. Voy a mandar ese correo electrónico a todos ustedes. Si tienen inquietudes, preguntas, si desean hacer una capacitación de equipos de hospitalidad o algo, avísame y podemos reunirnos otra reunión. Um, solo que um, el obispo estaba como uh, preocupado por ustedes. Y él dijo, uh, quiero hacer una reunión. Y yo digo, acabo de hacer una reunión con ellos la semana pasada. Y digo, ay, pero yo sé que es muy difícil para ellos. quiero hacer una reunión? Y yo digo, ok, yo los llamo. Entonces, yo sé que él está preocupado por ustedes y está orando mucho por ustedes. Y gracias por estar aquí y por el ministerio que están haciendo. Uh, ¿Alguien desea despedirnos en oración? Voy a invitarla a la nueva pastora de, de Casa Linda, United Methodist Church. Uh, para que ella nos cierre en, en oración. Pastor Rodani. No ofrecerme a <ríe> Bueno, vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos. Te pedimos, Señor, que, que seas tu Espíritu Santo guiándonos en medio de este tiempo difícil no tan solo para nosotros personalmente como pastores, teniendo tantas decisiones en nuestras manos, pero para cada uno de nuestros miembros de nuestras congregaciones. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos fortaleza, que puedas quitar toda ansiedad que estemos experimentando y que seas tú brindando paz en medio de todo esto. Te damos gracias, Señor, porque tenemos unos muchos, muchos, eh, Personas que nos están apoyando, cada uno de nosotros como pastores. Y qué bueno es la, tener una conexión como metodistas. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad una vez más de reunirnos, ver nuestras caras, ver la felicidad de que a pesar de, que, de, como, de lo que estamos pasando, verdad estamos gozosos de poder seguir sirviéndole a nuestro Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén y amén. Amén. Bendiciones. Carlos, bendiciones. bendiciones. Gracias. Bueno. Gracias todos. Bye. Un abrazo a la distancia para todos. Bendiciones. Adiós. Adiós.